No, eh, lo que estoy haciendo hoy fue, entre otras cosas, eh, animar esta escena Que la tenía animada, pero era un, como boceto, ¿no? Como un raf Entonces lo unifiqué con otra escena que es muy parecida, que está por acá Para que sea el mismo fondo Entonces, eh, ahí se puede ver animado un poquito O sea, no es animado, es un animatic eh, Para que sean los mismos fondos y no tenga que dibujarlo dos veces esto también podría usarlo para esta parte que según detalle al la flor, también podría ser la misma en modo fondo. Bueno, eso es todo. Gracias por ver.